Seguimos con nuestra habitual sesión de los martes y nos ponemos al habla con el doctor amor Juan Bustamante que nos ofrece como cada semana sus consejos Así que lo primero es darle la bienvenida Juan, muy buenos días y bienvenido una semana más Buenos días, muchas gracias Bueno pues hoy nos tienes preparado un tema titulado Insistir Nunca Así de tajante, ¿Sí? ¿no? ¿Nunca? <risa> nunca, nunca, jamás. Jamás. Sí, ¿por qué? Eh, bueno, a ver, el tema de no insistir nunca... Pues sí. ...es que caer en qué y por qué. Eh, por ejemplo... Dime. No hay que insistir nunca cuando se está conociendo a alguien... ...en nada. Es decir, no hay que insistir en quedar... ...no hay que insistir en, en que... ...digamos, en proponerle cosas si no quiere. Cuando está conociendo a una persona... ...y esa persona por el motivo que sea no quiere quedar pues no hay que estar insistiendo de por qué porque si no quiere quedar es que no quiere y que nosotros estemos insistiendo y estamos todos el... pues por si no hacer que vaya a quedar y si queda no lo va a hacer con ganas sí. sino al contrario lo va a hacer como por obligación uh -huh. y evidentemente no tiene nada que ver quedar con una persona por obligación o por quedar bien que porque realmente salga de ella no es un poco como si vamos a suponer que te gusta mucho la película de la Guerra de las Galaxias y quieres ir al cine a ver una y la otra persona no quiere ir. Y tú le dijiste, no, pero venga ya, vamos a verla, que está muy bien, y al final a lo mejor va contigo, pero va con mala cara y va pues por cumplir, como se suele decir, ¿no? Y no sería nada, o sea, no tendría nada que ver si esa persona, en cambio, si va contigo a ver la película, pero porque también le guste. Entonces, insistir nunca funciona. Entonces mejor que las co la cosas la cosa vayan fluyendo, ¿no, Juan? Hay que dejar que todo fluya. Sí. Y bueno, incluso en pareja tampoco hay que insistir en, en muchas cosas. Eh, voy a poner ejemplo un poco, lo voy a decir así un poco, que no estamos en horario. Eh, el tema de la cama. O sea, tú no sí. le puedes insistir a tu pareja, venga ya, llávamos a la cama, sí, y vamos sí, sí. a hacer algo y no sé cuánto. Porque a lo mejor se va contigo a la cama, pero lo hace sin ganas. Uh -huh. Y no tiene nada que ver... ...que se fue de contigo a la cama, ...con ganas, sin ganas. Entonces, por eso, insistir, no hay que insistir. Conociendo a alguien, como he dicho, menos todavía, si estás intentando estar con alguien, o conocer a alguien, o quedar con alguien, y a esa persona no le ves actitud, eh, que tú le insistas no va a hacer que quede contigo, uh -huh. sino al contrario, lo más seguro es que no tenga ganas de estar contigo. Entonces, por eso, lo mejor es siempre, pues oye, si esa persona, por el motivo que sea, no tiene interés o no tiene ganas, pues lo que hay que hacer es eh, dejarla marchar. Uh -huh. Juan, pero hay un refrán que dice que quien la sigue, la consigue. ¿Tú qué opinas? Bueno, ese refrán eh, <risa> sí que se cumple, pero en algunos casos, ¿eh? en otros sí. no. Y yo explico, por ejemplo, a mí ha habido alguna que ha venido detrás mía, o sea que quería estar conmigo, y a mí no me ha gustado. Y el que haya estado insistiéndome... ...no ha hecho que yo al final hubiese estado con ella... ...sino al contrario, la he tomado ya como pesada... ...y me ha caído mal, y sí. yo eh, me está agobiando... ...entonces no estoy de acuerdo del todo en ese refrán... ...porque no siempre se cumple... Mm -hmm. ...hay casos en los que si tú le insistes a una persona... ...para conocerle o para estar con ella... Eh, ...al contrario, te va a tomar un pesado o una pesada... ...y lo que vas a hacer es que vas a provocar al contrario... ...que en vez de querer estar contigo te va a rechazar... ...va a querer que lo dejes tranquila... ...y no va a querer saber nada de ti... ...entonces... ...por eso lo he insistido... ...no se debe de hacer... ...porque es que... ...si no quiere, no quiere... ...y que tú estés ahí... ...una y otra vez... ...intentándolo... ...no va a hacer que al final diga... ...bueno, venga, sí... ...y si dice sí es por cumplir, ¿no? ...y salir del paso un poco... ...claro, es que si nosotros... ...qué es lo que tenemos que tener en mente... ...tenemos que pensar con la cabeza... ...y tranquilamente... ...y sobre todo... ...no debemos de engañarnos nosotros mismos... ...si nosotros estamos conociendo a alguien y quedar con nosotros porque le hemos insistido es una mentira o sea, no estamos eh, con esa persona porque realmente a esa persona le apetezca vernos sino porque hemos ido nosotros y que le hemos convencido sí. y no tiene nada que ver entonces por cumplir nunca se debe hacer nada, ni quedar ni hablar, ni escribir, ni llamar ni nada, porque es que no tiene nada que ver como he dicho antes, que alguien quede contigo porque realmente le apetece a que quede contigo por pesado bueno, la verdad que sí, Juan. Bueno, y en el caso de la pareja, porque estamos hablando de conocer a alguien, en el caso de la pareja, tampoco. En la pareja, insistir lo mismo, tampoco es el insistir en nada, porque si a tu pareja no le apetece hacer algo o ir a algún sitio, eh, como he dicho antes, sí. a lo mejor al final acaba yendo contigo, pero por, por eso mismo, por cumplir, como hemos dicho, pero va a ir contigo con mala cara, ¿por qué? Porque uh -huh. no le apetece. Yo siempre he dicho, cuando he tenido pareja, que si yo quería ir a algún sitio, ...y ella no quería venir conmigo... ...prefiero que no venga... ...a que venga ese ...pues con la mala cara... Eh, ...allí triste... ...allí callada... ...es que además no se pasa bien... ...no se pasa bien... ...porque tú te sientes como eso... ...te sientes como mal... ...viendo que tu pareja no está disfrutando... ...y que ha ido por... ...por no enfadarte... ...y no tiene nada que ver... ...como hemos dicho una cosa con otra... ...exactamente... ...va por no enfadarte... ...pero al final pues... ...ambos... ...se pasan un más rato porque no, no hay complicidad... ...no hay disfrute de, de la actividad que se está realizando. Es que aquí se trata de que los dos estéis bien... ...los dos lo paséis bien, tanto en pareja como conociendo... Sí. ...y de que a los dos os apetezca... ...si le apetece solo a uno de los dos... ...es que la película es completamente diferente... ...si por ejemplo en verano... ...queréis ir a la playa y a los dos os gusta la playa... ...y estáis en la playa, seguro que vais a estar mucho mejor... ...que si a uno no le gusta la playa... ...y va como diciendo, bueno, veis a, a la playa... ...porque si no, pues esta se va a enfadar... ...o este se va a enfadar... ...y está allí contigo en la playa y tú estás a lo mejor disfrutando... ...tomando el sol y, y la otra persona está allí al lado... ...pues eso, pues la mala cara, muy seria... ...y no es lo mismo, no tiene nada que ver... ...entonces por eso siempre digo que no hay que insistir... ...que a ver, señores y señoras... ...que si la otra persona no tiene interés, no tiene ganas... Mmm, que tú le insistas no va a ser que le entre ganas, sino al contrario, que tenga menos ganas. Entonces si no quiere ir, no quiere estar, no te quiere escribir, no te quiere llamar, no quiere quedar, pues las cosas hay que decirlas una sola vez. Y si con la primera vez ya te ha dicho que no, la segunda te va a decir que no también, y la tercera todavía te va a decir más que no. Entonces por eso, no insistamos porque si no quiere, es que no quiere. ¿Podríamos decir, Juan, en este caso que ignorar es mejor que rogar? Hombre, rogar, nunca hay que rogar en nada. Porque no somos aquí una persona que tengamos que estar, por favor, por favor No, eh, tampoco se trata de ignorar, se trata de eso, de que lo que se vaya a hacer salga natural Que no sea forzado, que sea algo que, que salga solo Y que realmente apetezca y seáis los dos los que queréis lo mismo ...pero ni hay que pedirle a la otra persona... ...ni hay que arrojarle, ni nada... Uh -huh. eh, ...lo que he dicho antes... ...si las cosas salen naturales... ...es mucho mejor... ...que si se fuerzan... ...porque lo forzado nunca sale bien... ...nunca funciona... ...y nunca llega a buen puerto... ...Juan, ante la negativa de... ...la otra persona también... ...se ve un poco afectada nuestra autoestima, ¿verdad? Hombre, lógicamente a nadie nos gusta... ...que nos digan que no... A ...nadie nos gusta que nos nieguen... ...o que nos cambien los planes... ...o que no hagan lo que nos apetecería... ...pero bueno, aquí es donde nosotros tenemos que ser un poquito inteligentes... ...cuando estamos conociendo a alguien o cuando estamos con alguien... ...y si vemos que la otra persona no tiene interés... ...pues hay que retirarse... ...lo que no podemos hacer es, como he dicho, insistir... ...porque si no tiene interés hoy... ...no lo va a tener mañana, ni pasado, ni el otro... ...entonces es mejor... ...que la otra persona sea la que digamos... ...venga a ti... ...o salga de ella, o de él... ...el hacer algo, pero estar ahí encima... Estar todo el tiempo intentando lo mismo una y otra vez, además es, es malo para nosotros porque nos cansa, nos agota y nos hace además decepcionarnos con nosotros mismos. Tenemos que estar siempre lo mejor posible en todo y con quien estemos o si no estamos con nadie también. Pero siempre tenemos que estar a gusto, tranquilos, contentos y bien, sea con alguien o sin nadie. Y esto en todos los planos, Juan, porque muchas veces hemos hablado que lo que, bueno, el tema principal de aquí es tema de pareja, pero también en el terreno de la amistad, pues ocurre lo mismo de lo mismo. Sí, claro, en la amistad, igual, en todo, esto es aplicable a todo, que lo de insistir, no hay que insistir en nada, ni un amigo que no quiere quedar, o que te da larga, o que te cambia los planes. Eh, pero con nada es que a mí es que insistir no me gusta uh -huh. yo creo que insistir lo único que me gusta insistir es en mi trabajo eh, por ejemplo en las fotos cuando estoy haciendo fotografía de paisajes voy a hacer una foto no me ha salido bien voy a hacer otra y voy a hacer otra ay sí pero insistirle a una persona en algo es una pérdida de tiempo no sirve de nada lo único que hace como he dicho antes es agotarnos y, y ya ya he comentado que lo más bonito que hay es que salga solo ...y salga todo natural, no que se esfuerce nada... ...las cosas forzadas no son verdad, son una mentira... ...efectivamente Juan, agotarnos y lo que hablábamos antes... ...la autoestima que nos las deja un poco por los suelos... ...cuando vemos que, bueno, nos ignoran... Así sí, que... bueno, no es que solo nos ignoren, es que, como he dicho, es mucho más bonito todo si sale todo natural Exacto. y no tiene nada que ver si la otra persona sale de ella a que se lo, no, no le obligues, pero digamos a que le fuertes, a que lo haga. Uh -huh. A mí no me gusta cuando una persona, digamos, por ejemplo, queda conmigo porque yo le insista, porque no insisto, no me gusta insistir y si insisto lo hago muy poco, porque si queda conmigo, estoy viendo que ha quedado, pero porque yo se lo he dicho. ...no porque realmente le apetezca... ...entonces para mí eso no vale. Y además sería un encuentro... De que, ...del que en ninguna parte disfrutaría. Claro, es que es una mentira... ...como he comentado antes... ¿Sí? ...es una absoluta mentira... ...nosotros tenemos que estar con alguien... ...quedar con alguien... ...o hacer cosas con alguien... ...que también le apetezca... ...si no nos estamos mintiendo nosotros mismos... ...estamos pensando... ...que estamos muy bien con esa persona... ...y que qué bien que al final... ...se ha venido conmigo a la playa... ...como he dicho antes... ...pero es que en realidad... ...estás disfrutando tú... ...porque estás haciendo lo que tú quieres... ...pero es que la otra persona no quiere eso... ...entonces no es verdad... ...no estás tan bien... ...ni estás en la playa tan maravilloso... ...ni es todo tan bonito... ...es mentira... ...bueno pues cómo podemos resumir todo esto Juan... ...o añadir si quieres algo más... ...pues yo creo que el resumen que puedo dar... ...es que si estamos... ...como he dicho antes... ...conociendo a alguien... ...o ya tenemos a esa pareja... ...si queremos hacer cosas con esa persona y la otra persona no quiere, pues aunque no nos guste tendremos que respetarlo y decidir si lo mejor es seguir adelante o abandonar. Uh -huh. Pero nunca insistir. No podemos ponernos a intentar convencer a alguien de hacer algo que no quiere. Exacto. Porque si lo hacemos, si lo hacemos es mentira. Estamos engañándonos a nosotros, estamos creyendo una cosa que no es, y como siempre le digo a todo el mundo, eh, hay que ver las cosas tal y como son, no como queremos nosotros que sean. Exacto, ahí está la clave. Ver las cosas como son y no como queremos que, que sean. Pues Juan, muchísimas gracias por este tema tan interesante también. Bueno, y la semana que viene, como siempre, pues mucho más. Vamos a analizar más, más aspectos. La semana que viene voy a adelantar ya el tema, Bien. el tema. preparado Y es que voy a hablar de que nunca hay que juzgar a alguien sin conocerlo. Pues por buen, buen tema, Juan. El por qué y el qué puede pasar. Así que hablaremos de eso, de que juzgar sin conocer a alguien nunca. Exactamente, que muchas veces juzgamos, bueno, ya lo analizaremos la semana que viene. Eh, juzgamos mucho por unas primeras impresiones, por unas apariencias, pero bueno. Tema que vamos a tratar la semana que viene. Así que, muchísimas gracias, Juan. Que tengas una feliz mañana. Gracias a vosotros. Una buena mañana también, una buena semana y nos encontramos aquí el próximo martes. Un abrazo. Pues hasta el próximo martes y un abrazo también para ti.